Sagitario, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí el día de hoy conmigo Vamos a ver cómo nos va a ir en este mes de enero Iniciando 2020 Iniciando la nueva década, la nueva era En donde esta energía transformadora está con todo Y con todo para ti también Aquí deseo que estés con el corazón, la mente, el alma Abiertos para recibir esta maravillosa guía que tienen para ti los arcángeles a través del oráculo de bio neurosabiduría, te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y bueno, ¿qué te digo? Vámonos ya con lo que está para nosotros en este mes de enero 2020. Voy a poner por acá de este lado nuestro angelito y vamos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Quiero compartirte que eh, en, este, en esta nueva apertura de energía, de ciclo, viene una energía bastante interesante, bastante buena, puesto que la mayoría de los seres humanos queremos ya un cambio, queremos salirnos de ese sistema del ego en donde de pronto creímos que existía la separación, la escasez, y entonces irnos hacia un nuevo sistema, una nueva mm, forma de movernos ante la vida, ya salió tu primer carta, lo voy a poner de este lado, un segundo, vamos a ver, vamos a ver, estoy emocionada, emocionada Sagitario, porque iniciamos ya un año bastante, bastante lindo, pleno, y aquí te voy a hablar del presente, y... ¿Qué es lo que tienen para ti como sugerencias para que poco a poco vayamos avanzando esta nueva apertura con toda la actitud? ¿Ok? Vamos a sacar tus siguientes cartas. Y en un momento vamos a observarlas. La carta número 3. ¿Qué tal? ¿Ya viste tus tiradas, tu signo, tus videos interactivos, si no lo has visto, te invito a que lo veas, los que subimos hace unos días, para que puedas saber que hay que sanar en el amor, en el dinero y, sobre todo, en tu vida. Muy bien, vamos a ver qué tienen para ti el día de hoy. Los arcángeles, inicias. Muy bien. Inicias con la carta, la invocación mágica de cabeza. Continúas con la carta seguir al líder. Seguimos con cobrar vida. La siguiente, el mapa. De, perdón, el palacio dorado tu siguiente carta, campos de tormenta de cabeza y, la, y finalmente la última carta, cabalgar sobre la ola de cabeza y con esto te quieren decir tus arcángeles es muy importante Sagitario que este mes y a partir de este primer día del mes de enero, empieces o recuerdes conectar con tu alma. De pronto pareciera que ante este cúmulo de emociones del cierre de año, de posibles cambios que tuviste en tus relaciones y en la parte económica y financiera, de pronto llegaste como abriendo el año en una sensación de pesadez, en una sensación de cansancio, como de no saber hacia dónde dirigirte. Pareciera que estos movimientos que hubo en tu vida en los últimos meses, en los últimos momentos del 2019, te implicaron un desgaste energético importante. Te recomiendan que... Si bien es cierto, queremos empezar con toda la actitud, un nuevo año, un nuevo ciclo, esta nueva década, te invitan también a hacer una pausa en este momento y te tomes eh, algunos días, posiblemente, no sé, si tú puedas tener unas vacaciones, darte unas vacaciones, como para entrar en contacto contigo mismo o contigo misma, ¿ok? Este posible desgaste de energía, eh, requiere ser trabajado, requiere, ser recu requiere recuperar esta energía y lo que te piden aquí es que revises la posibilidad de darte un tiempo para ti mismo, para ti misma, para que puedas volver a conectar con esta llama interna, con el llamado de tu alma. ¿Por qué? Porque de pronto pareciera que ante este cúmulo de información o cúmulo de energía, de desgaste de energía, de pronto sientes que estás perdiendo algo, sin embargo tienes la carta, el Palacio Dorado, que la acompaña. Y con esta carta te dicen, Sagitario, no te preocupes, eres abundante y el Palacio Dorado, en esta um, posición en la que se encuentra, te dicen que no has perdido nada y no existe la posibilidad de perder algo puesto, que ya todo te ha sido dado. Lo único que sucede es que... Um, como resultado de este desgaste energético que tuviste, en el que hubo a lo mejor un, un incorrecto manejo de tus finanzas, por ahí se cerraron ciclos con personas, con relaciones, puede ser de trabajo, relaciones afectivas, como que de pronto te sentiste desequilibrado, sin embargo te dicen, todo está ahí, lo único que sucedió es que en, este momen en ese momento de movimiento, lo que estabas haciendo era hacer espacio, abrir un espacio en tu vida, un espacio eh, para que te puedas dar cuenta de esa abundancia en la que ya vives, ¿ok? Ahora, por otro lado también te dicen, una vez que tú te des este tiempo, este espacio de descansar, de reencontrarte a ti mismo, a ti misma, te darás cuenta que tienes todas las capacidades tanto físicas, eh, emocionales, intelectuales, eh, tienes capacidad financiera también como de generar eh, ingresos y financieros muy buenos, puesto que tienes la carta seguir al líder y la tienes eh, boca arriba. Esto significa que tienes todas estas capacidades y esta fortaleza para por un lado a... Tomar las riendas y la responsabilidad de tu vida, salirte de esa jaula del ego en donde hay creencias limitantes y decir, ok, esto soy, este, esta soy, sé quién soy, y puede ser que tengas la duda de quién eres, es por eso que te piden este contacto contigo mismo, con tu alma, con tu divinidad, ok, para que entonces te reconozcas, te valores, ok, para qué, para que entonces te des cuenta que tienes capacidades importantísimas a desarrollar, a compartir con los demás como un líder. El conocimiento, la experiencia, la fuerza, el empuje lo tienes, Sagitario, en este primer mes del año 2020. Entonces, lo importante es conecta con tu alma, puesto que aquellos momentos tienes campos de tormenta de cabeza acompañando esta capacidad de liderazgo que tienes. Y es porque de pronto al dudar tanto de ti, te reflejas a, allá afuera a personas, te pones así como en tu realidad, te pones a personas que te van a reforzar esas dudas y es cuando entras en ese posible desequilibrio, ¿ok? Entonces, ¿para que esto se pueda dispersar de tu realidad, acuérdate, bueno, más bien, te voy a explicar, existe la verdad y existe la realidad, la verdad es aquello que ya es como es, en este sentido tú ya eres un líder, tú ya tienes este poder, este empuje, eso ya es tuyo, la realidad es aquello que percibimos reflejado a través de nuestros pensamientos y sentimientos de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos entonces si tú sientes dudas de tu potencial importante y de tu alto potencial que ya te fue heredado y lo sientes y lo vibras y, te, y no te valoras y de pronto tienes estas ideas de no creo no puedo no soy capaz nadie cree en mí en automático vas a ver personas que te digan no esto no va a funcionar no tú no puedes hacer un pastel no entonces pero solamente es el resultado de lo que tú estás sintiendo pensando y diciendo acerca de ti entonces vámonos a te invitan a ser congruente en ti y contigo de una forma en alta vibración en una vibración de amor, amor por ti mismo, amor por la vida, amor y entrega a esta maravillosa oportunidad de vida que te están regalando. Tienes todo para brillar, tienes todo para ser una excelente y un excelente persona sagitario, ¿ok? Entonces, esta es la recomendación que te hacen. Ahora, las llaves para que tú puedas, las llaves o los... Mmm, Sí, las llaves, vamos a llamarlo las llaves, mi Sagitario, para que tú uh, amalgames, como para que entres por esa puertecita de la confianza, del valor, del amor propio, te dicen que es importante cobrar vida, es decir, eres Sagitario, eres una persona muy auténtica, muy sensible, eh, enfocado, enfocada, te encanta la diversión y también te encanta eh, sentirte en un espacio tranquilo y eso está maravilloso. Cuando te dicen sea auténtico es vive cada una de las experiencias que se te presentan a tu manera. Y ojo, el vivirlo a nuestra manera quiere decir que estés enfocado en reconocer o remembrar cuál es la enseñanza que esto eh, te quiere dar, que cualquier experiencia que estés viviendo te quiere mostrar de ti mismo, de ti misma. Una vez que estés en este mood de observador, en este sentido de solo observar lo que está sucediendo para remembrar quién estoy siendo hoy, vas a sentir cómo es que vas a empezar a viajar ligero, ligera. ¿Ok? Entonces... Recuerda, conecta contigo, date un espacio en estos momentos y cuando sientas esta conexión, te darás cuenta que en tu autenticidad se encuentra la verdad de quién eres. Esto te va a permitir, tienes que cabalgar sobre las olas de cabeza. Esto te va a permitir que puedas primero, tener claridad sobre lo que realmente quieres experimentar en la vida segundo, abrir la puerta para que las oportunidades comiencen a llegar sí, y posiblemente ya te estén llegando, sin embargo no las has podido ver con claridad tercero, eh, te dicen que es muy importante que recuerdes que las personas que han logrado crecer e impactar de forma positiva a la humanidad no lo han hecho solas te invitan a dejar de querer hacerlo todo tú, ser todo tú, que todo el mundo te diga solo tú existes. No, porque eso viene del ego, la separación viene del ego. Te piden que empieces y continúes trabajando. A partir de este 2020 y lo que sigue en tu existencia, que trabajes en equipo. Conoce a las personas checa con quién si sí vibras y checa con quién tu energía no se alinea para que puedas tomar decisiones que te lleven a una versión más alta de ti mismo de ti misma y eso también te permita lograr un impacto positivo en las personas que te rodean como recomendación tienes el rescate y esto quiere decir también que cuando decides trabajar en equipo es como si te salieras de esa jaulita, de esta cueva, como hacia la libertad. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en equipo se vuelve un momento cíclico en el que empiezas a liberarte en, en actividades, empiezas a liberarte en compromisos como en que se empieza a acomodar tu tiempo, por así decirlo, porque recuerda que el tiempo universal es muy diferente al del ser humano, sin embargo, tu tiempo te permitirá compartir, crecer, eh, de pronto estudiar también, en esta tirada te recomiendan incrementar tu conocimiento, ¿ok?, lo que tú te llame mucho la atención por estudiar, por reforzar en tu parte profesional o simplemente un conocimiento nuevo es muy importante que lo empieces a trabajar desde este mes porque eso también te va a dar las puertas, te va a abrir muchas puertas para que puedas descubrir de qué otras formas puedes impactar a la humanidad y eso te va a permitir a su vez generar diferentes fuentes de ingresos que si bien eres imagínate a qué me refiero cuando son diferentes fuentes de ingresos bueno imagínate que eres un árbol y ese árbol tiene raíces ok las raíces en este sentido son tus experiencias tus conocimientos eh, tus sentimientos tus emociones es con lo que estás digámoslo así plantado en la tierra lo que te hace fuerte bien eres un tronco frondoso abrasable y en ese tronco hay muchas ramitas ok hay ramitas y poco a poco van teniendo florecitas, hojitas, como que va floreciendo poco a poco el árbol. En esta imagen que te explico, imagínate que en tu vida el árbol eres tú y las ramitas son todas aquellas oportunidades de generar ingresos que puedes tú tener a través del conocimiento, del compartir lo que hoy sabes, del compartir tu experiencia. Es por ello que te invitan a incrementar ese conocimiento para que en su momento lo puedas empezar a compartir. Entonces, eh, con esto, el resultado que vas a tener de abrirte a todas estas oportunidades, a todas estas formas... De generar relaciones, ingresos eh, nuevas oportunidades vas a, comer, vas a vivir digamos este mes y vas a empezar a sentirte como liberado, como flotando en la laguna sagrada, ya lo viste tienes la laguna sagrada como eh, finalización de esta tu tirada del mes de enero con esto te dicen, para que tú te sientas libre, para que te sientas como tranquilo flotando en esta Laguna sagrada es muy importante que revises cuáles serían el día de hoy o en este presente las posibles oportunidades que te permitirían liberar tiempo, generar ingresos, establecer conexiones eh, en amistades o en relaciones de negocios que te lleven a un nivel más alto y entonces puedas trabajarlo ¿Ok? Te pongas ahí a chambearle unos días, invertirle un poco, un poco o mucho tiempo de tu día para que en este momento o llegue el momento de que te sientas flotando, te sientas tranquilo, ¿ok? Finalmente, <ríe> o sea, van como tres finales que te he dicho, pero es porque me van diciendo así como que te vaya sacando más cartas, entonces... Pues ya sabes, esto es dejarse guiar, conectar con la divinidad, con los arcángeles y así como nos vayan pidiendo, mi Sagitario, lo vamos haciendo. Vamos a cerrar con esta carta, es muy importante. Si no lo hiciste al final del año 2019, es muy importante que en este momento te des un tiempo para limpiar la casa, ¿ok? Empieza ya a sacar lo que ya no te funciona, lo que ya no te sirve. Sácalo ya puesto que eso solamente está ocupando un espacio importante en tu vida, tanto energético como físico. Entonces, recuerda que al universo le gusta estar llenando constantemente los vacíos que ve y no te puede mandar cosas nuevas, oportunidades nuevas, si tú no haces esa limpieza. Te invitan a que físicamente generes esta limpieza, saques todo lo que ya no utilizas eh, no sé, se me ocurre de tres meses hacia atrás que no utilizaste y que ni siquiera sabes que tienes Ya sácalo, puesto que ya no lo vas a utilizar Entonces ábrele la puerta a lo nuevo Hay personas que de pronto tienen una televisión de... No sé, se me ocurre... 1950 Y la siguen guardando y ya no sirve, ya no prende, ya no tiene arreglo Y la siguen guardando, y la siguen guardando, y la siguen guardando Y cómo es posible... Que el universo te mande la gran tele de última generación, si en ese espacio donde quieren que la pongas, tú tienes la televisión viejita. ¿Ok? Sagitario, muchas gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y si tú deseas una guía personalizada para conocer cómo te va a... Eh, Ir en este año 2020, o el mes completo de enero, o seis meses, lo que tú decidas, Sagitario. Recuerda mandarnos un correo a bioneurosabiduria.com, aquí te lo voy a dejar abajo, y es muy importante que nos escribas si tú quieres vivir esta experiencia maravillosa en donde, como tú puedes ver en los comentarios de los videos anteriores, las personas están llevando a cabo su autosanación. Sé uno de ellos. Gracias, Sagitario. Te amo con todo mi amor. Nos vemos en el siguiente video.